Lo único que deben hacer es entrar a la descripción de mi video donde estará el link de mi disco. Van a la verificación, se verifican, después de haberse verificado tienen que bajar al canal donde está Sorteos. Hay este sorteos 70 rebugs, el 22 de octubre. Le dan a este y estarían participando. Los requisitos son suscribirte a estos tres canales porque si no, no estarías participando. Salta a todos, el sorteo, las inscripciones finalizan el 22 de octubre en la mañana.